Sí, sí, ya soy. Listo. acá directamente. Bueno, bienvenidos a todos los que están entrando en este espacio de hablar de nuestras madres, para hablar sobre ellas, para hablar sobre la vida, para hablar sobre los amores más profundos, para hablar sobre los recuerdos, sobre la memoria. De nada, vamos a dar un ratico para que vayan entrando más personas y iniciamos con esto. La intención es que compartamos un rato bien chévere y nada, que nos inspiremos un poquitico a recordar, a hablar a sentir esa voz tan bonita de nuestras madres y, y a mandarles desde este gesto un abrazo inmenso a cada una de las mamitas que hicieron fuerza para que estuviéramos acá y, y vamos a aprovechar la narración o la cuentería para hablar un poquitico gracias por estar muy bien Andrés ni por el peso, ahí, listo. Y espero que yo haya un poco de este ambiente en ¿ah? la boca. Muy buenas tardes, Ayan Pereira ya aquí en Zaragoza de noche un poquitico y nada, aprovechando este momento para palabrear la vida. Yo soy Julián Motato, soy educador, soy licenciado en educación y desarrollo comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy un soñador. Dicen que cuando ustedes tengan la oportunidad de conocer a alguien pues le encuentro. Lo más probable es que no se lo va a creer, pero seguramente soñará con él. Así que... Eh, hoy estamos acá para hablar la vida, para conversar sobre lo que nos inspira, sobre nuestras madres, sobre nuestra memoria, sobre nuestras pieles, sobre estos genes que tenemos por dentro que traen información de amores, de pasiones que nos, traen, que nos tienen aquí y nada, con una gratitud inmensa por este espacio que se nos brinda para conversar y contarles un poquitico, me encanta la cuentería, la narración oral, transmito lo que siento a partir de los cuentos. Eh, me gusta mucho poder palabrear, conversar la vida, escuchar anécdotas. Dicen que la parte del cuerpo que nunca deja de crecer son la nariz y las orejas, porque estamos más ansiosos de susurros, de palabras bonitas, de que nos digamos cosas al oído, de que podamos escuchar más, sentirnos más, en este tiempo donde la emoción humana tiene que florecer para poder que lo más bonito. Y hoy aprovechando este espacio, en Pereira... Participo de la organización El Comienzo del Arcoíris en San Isidro, Puerto Caldas. Era el gestor de responsabilidad social de la empresa Unifarma, que hace un trabajo hermosísimo apoyando muchas iniciativas de organización social y comunitaria. Y bueno, aquí estoy. Aquí estoy para que conversemos un ratito, para que hablemos sobre nuestras madres, si les parece. Ahora sí, arranquemos entonces con este espacio bonito. Un saludo muy especial a los que se conectaron a Lisa Fernanda Montes, a Joana Jaramillo, a Daibon, Daibon, y Fernando Miranda García, bienvenido también a Andrés Toro y a Sobseguros por dar este espacio. Quiero que hagamos una cosa antes de iniciar a conversar sobre lo que son nuestras madres. Hoy vamos a hablar sobre el amor más profundo que puede existir sobre la Tierra, el amor más incondicional, el amor siempre presente en los tiempos de desacierto y acierto de hijos o hijas. Y ese amor es de las madres, así que para las mamitas también que nos van a escuchar hoy, lo que vamos a conversar en un momento es para, para que se enojen o para que digan en la casa, arreglamos o para que se sientan incómodas, al contrario. Sabemos que todo lo que nos expresan siempre, cuando una madre asume su papel como madre, se decide a dar vida y a vivir por otro, a ayudarle a, a impulsar los sueños, ese amor no tiene precio, ese amor no, no tiene punto de comparación con ninguna otra cosa que exista en este mundo. Así que desde ahí vamos a conversar un poquito. Antes de iniciar quiero contarles un pequeño cuento. Este cuento habla sobre lo que significa amar realmente. Cuenta la historia de que en el bosque había una situación muy particular, de hecho algo rara, especial, por no decir única. El león se rascaba las barbas y decía, pero yo qué hago. La jirafa desde la parte alta decía, pero esto qué es. Y los micos se bamboleaban entre juncos en medio de los árboles gritando la tortuga se enamoró del pájaro, la tortuga se enamoró del pájaro. Y es que eso era lo que había pasado. La tortuga se había enamorado de ese bendito pájaro y el pájaro también sentía cosas por la tortuga. Así que la tortuga en medio de ese amor tan impresionante que, que sentía por el pájaro se decidió y le puso una cinta al pájaro un viernes a las seis en la mitad del bosque. Y el pájaro le dijo que sí. La tortuga fue. Y ese día por la mañana cogió una cojita de esas tutumas de arequipe vacía con la que nos echaban agua. La llenó de un montón de hojitas, cogió un poquito de agua, las amachacó y con la tinta que quedó se dibujó un tecueve en el caparazón. El pájaro se compró 500 pesos de gel. se levantó la cresta, se despeinó el pecho y se paró la cola. La tortuga salió ese viernes desde la una de la tarde para poder llegar a la mitad del bosque, a eso de las seis, ustedes saben por qué. Cuando la tortuga llegó a la mitad del bosque, ya estaba el pájaro parado encima de una alabocario, sacando pecho y mirando hacia el horizonte. En esos atardeceres que va cayendo el sol y hace que la sombra se vea mucho más amplia en medio del pastel. La tortuga miró al pájaro. De esas miradas que uno mira cuando el otro no mira o la otra no mira, como para que no lo descubra. Llegó el momento de encontrarse en las miradas. El pájaro bajó la mirada, miró a la tortuga. Y sin dejar que la tortura le dijera algo, simplemente la miró y le dijo, ni tú, ni yo, podemos vencer la ley que rige tus pasos y mi vuelo, pero es posible que te cuentes de mi tierra y me narres tu cielo y se enamoraron. ¿Por qué quiero iniciar con este cuento? Hoy vamos a hablar de expresiones de amor como sea, como se den, Hoy vamos a hablar de la vida, de, del poder estar acá, el primer dolor, el grito que metimos cuando llegamos a esta tierra y vamos a hablar de esos seres que fueron, quienes nos permitieron estar el día de acá, a nuestras mamás. ¿Y cómo son las mamás realmente? ¿Qué tienen las mamás, en especial en nuestro país, en Colombia, qué tienen? Tienen una forma de ser muy única, son amorosas, son cuidadosas, protegen, abrigan, Creen, no hay algo malo para una mamá. De hecho, cuando uno triunfa, a la mamá siempre como que agrandan un poquitico más para sicanear con las amigas. Pero pues yo tengo a mi mamá acá y se las voy a presentar, porque quiero que ella le comenten también cosas que tal vez ella en voz ya lo podrá decir mucho mejor que yo. Quiero preguntarle a mi mamá cómo fue que yo llegué aquí, mamá. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Cuéntenles un momentico, vean ustedes también presente y, y dígale, ¿qué es lo que sucedió? Venga, siéntese cerca ¿En dónde? Aquí, en este televisor chiquito. Buenas. Ay, mira, yo sí estoy muy acabada, ya no me había visto desde hace rato. Bueno, buenas noches, aquí colaborándole a mi hijo con esta coloca. Les voy a hablar también, pues, de lo que es de de las cosas de la vida, de, de los inicios, de cómo fue que Julián David, su lo tanto, llegó a esta tierra. Yo le puse Julián David porque en ese entonces me estaba viendo una novela donde el protagonista, un bizcochote, eh, se llamaba Julián David, entonces a mí me gustó mucho ese nombre, yo le puse Julián David por eso. Le... Me acuerdo mucho, yo me conocí con el papá de él, que bendito sea mi Dios, hubiera ya después de tanto tiempo no querer haberlo conocido, pero en ese momento nos nos, nos conocimos, nos amábamos, yo trabajaba de interna en una casa de familia, él trabajaba vendiendo arequipes en el, en el terminal de Pereira, yo una vez iba con una cajita para donde nosotros que no estuvimos en la finca, entonces él llegó y me dijo, ve que venga tan bonita. Y yo le dije, ¿le parezco muy linda? Y él me dijo, sí, ¿qué, qué, qué, qué más? ¿qué, ¿Cómo está? Y él, y él, pues a mí me llamó mucho la atención, porque era así alto, un paisa de esos arrebatados. Y bueno, ahí comenzó la cosa. ya él me dijo que a dónde trabajaba, iba y me pisteaba. Me llevó, yo me acuerdo mucho una vez, un pan de mil con una sardina. Y a mí eso me pareció muy bonito, porque pues, detalles uno me llevó. Entonces eso llegó... Y bueno, comenzamos pues ya a salir, yo le dije a él que yo era una mujer muy, muy recatada, muy, que a mí no me gustaba pues pues esas cosas, pero pues eh, ahí ahí en medio de, de, de una charla así como ya oscuras. Bueno, entonces, eh, ahí fue, ahí fue. Y bueno, yo quedé entonces en, en embarazo, yo quedé en embarazo de Julián, pues yo no sabía que iba a ser ni niño ni niña, entonces yo pues yo agradeciéndole mucho, yo, uno siempre pide, uno siempre como mamá pide que sea lo que sea, niño o niña, con tal de que salga guiado, que, que no tenga ningún, que, que venga completo, que no, que no vaya cierto, como a tener ningún inconveniente antes de llegar, que pues porque hace inconvenientes que tienen aquí, para tenerlos antes de llegar, no bueno, yo, me metió una engordada, eso comía de todo, a mí que me habían dado antojos, antojos, antojos, antojos, una vez como a las dos de la mañana y una morcilla, y me acuerdo mucho que eso salió, mis hermanas se socorrieron y me llevaron la morcilla, me comí como libra y media, y bueno, estábamos ahí hablando con, después de comer la morcilla, cuando ya yo sentí que rompí cuenta y me llevaron entonces de una a nosotros en ese entonces vivíamos en Río Sucio, Caldas. Ahí entonces ese muchachito comenzó a decirnos no, o sea que vendía aquí, yo sentía que me iba a decir, es que un dolor de muela, un dolor de oído, unos cólicos, no se comparan con eso, eso es como si uno se fuera a desmatar, como si uno se fuera como si uno se fuera a, a separar de uno mismo. Yo llegué y ese muchacho, para eso que era cabezón, llegó y yo no sé si fue que me apuntaló los codos en la salida, porque eso yo le hacía de para abajo, me agarró un dolor de muela, en entonces yo ni sentía la boca, yo le dije, doctor, yo mambo, mire, ella me... no, tranquila, que eso es normal, y yo, que va a ser normal, uno sentir que se está yendo, y ella empuje y haga de una enfermera, me puso un trapo aquí mojado en la cabeza, que es que para ayudarme a oxigenarme, yo llegué y sentí que me estaba acomodando cuando de pronto se me sentó aquí el doctor y me dijo que me tenía que aquí un poquito más abajo para poder que se asomara la cabeza de abajo, y después este muchacho aquí él salió, cuando de pronto yo sentí que ya me iba a desbaratar para tres minutos. salió ese muchacho, pero eso fue como una cosa de segundos. Yo ahí mismo lo vi, yo dije, ay, mire, por qué? porque yo me levanté, yo me suscribí así un poquitico como para ver bien qué era lo que a mí me había pasado. Yo dije, no, aquí ya quedé yo desbaratada cuando de pronto sale ese después muchacho. vea, blanquito como el papá. Él porque ya se quemó después de tanto chupar sol, él porque se dañó en las prestadas, pero ese muchacho era una belleza, salió blanquito. Él llegó, yo me acuerdo que lo levantaron, le metió una palmada, que había hasta medio rabia, que estaba me miedo con la con el niño que le gusta que le toquen, no, no, no le gusta que le toquen un muchacho de uno. Él llegó y metió un grito, lo acostaron, llegaron pues que el cordón umbilical entonces, con unas tijeras ahí yo vi que hay una frumpa allá de una y yo hagan lo que quieran, ya uno ya hay unos a la merced lo que hagan con uno. Llego y ese muchacho lo limpiaron todo por todas partes. Me lo pusieron ahí al lado, que yo lo vi yo aquí mismo, le campeones, yo le dije, hágale papi, mío, que aquí comía lo que hay y ese muchachito se pegó de eso. Pero a lo que diera, eso soltó una y agarró la otra y mismo y hágale, mío que este va a ser desalentado. Bueno, nos fuimos en México, dio la dieta mi mamá, mi mamá, porque madre solo hay una. Madre solo hay una, mi amigo la dieta mi mamá, ella llegó, y entonces, que, que para envolverlo, lo envolvimos como un tabaquito, para poder que no se les fuera como a desarmar, como están tan frescos, como están tan recién sacados, necesitan que se les acomode bien el cuerpo, entonces lo envolvemos así, de una forma como un tabaquito, y cuidándole aquí la fontanera, la molleja, la parte de acá, porque por acá es donde respiran ellos cuando son niños, entonces esto, y, y esto apenas se les está como acomodando bien el pensamiento, aquí como esto, entonces, cuidándole muy bien eso, llegamos y enterramos el pedazo de ombligo ahí arriba en la finca, un arbolito que nosotros queremos mucho, lo enterramos ahí para que quede enterrado, también hay la memoria de Julián, de Motato, que le conocen ustedes, pero de Julián, de Isulvaga Motato, de pues, él casi no le gusta el Isulaga porque el papá nos respondió, pero él es Isulvaga Motato. Entonces, estaba pues él ahí ya organizadito, me cuidaron mucho, me dieron pues lo del saumerio, tapado los oídos, lo bañaba y lo secábamos al sol que salíamos al andén entonces lo ponía uno así como de boca abajo cierto y entonces ahí en la espalda para que se secara con el sol para que se, el sol fuera el que lo el que, el que, el que, el que lo secara, ¿cierto? que prácticamente entonces después de eso ya comenzamos todos que aplicar un poquitico de cáscaras cáscaras de las cáscaras del huevo ¿sí? aquí en la rodillita para que abrojara un poquitico más las coyunturas, eso le dimos mucho para que abrojara aquí las coyunturas le cuidamos muy bien el ombligo para que no se le fuera a enconar eso pues, para que le estuviera bien ese muchachito salió igualitico al papá en un primer momento yo dije, no, voy a pagar de completar y entonces el día de hoy bueno, comenzó ahí el, el, el, el, un niño también es una cosa en la casa llegaban las visitas, no faltaba la que decía vea la cumbamba de la mamá el codo del papá que los ojos y los tiene parecido a ellos dos, que la boca, mire qué boca tan mentira, qué bonita, qué muchachos tan peso. ese muchacho pesó, 3.500, mil tres kilos y medio, 45 centímetros, yo no sé, yo mi verdad que yo mido unos 50. ¿ah? Esto es, esto es un milagro de Dios, porque uno que va vale a tener un muchachito, de los tan grandes, por Dios, la fuerza que yo hice, yo que no me levanto, a mí me tocó, me tocó ayudar a mí, porque yo no era capaz de moverme, pero volvería a hacerlo con tal de verlo aquí, porque esa es la ilusión de mi vida. Ahí comienza entonces. Entonces, comenzamos después a los seis meses ya, que bueno, de moles, grisoles, licuados, para que vaya preparando el, el, el, el, el, el aquí esto, el pescuezo, para que se le fuera pues ya como armando bien, para comer lo que comemos la casa cochos, grisoles, lentejas, garbanzos, le dimos chocolate de ojo para subirle las defensas, que eso se da mucho, para que no sufra pues así de, de de que ya puse un garabatudo ni nada de eso, de un chocolate de ojo. Le, le, a mí me dijeron que le pusiera una cosita que es que palmar de ojo. Pues yo no creo en eso, yo creo en Dios del cielo y ya lo que haga Dios por un y ya. Yo no le puse nada que, que sal Con unas pepitas rojas, con una patica así como medio acomodada. Yo, no, no, no, que me la van a poner eso, no, no, me no, entiendes, me lo nací, que Dios no lo pida. Entonces, bueno, él fue creciendo a los seis meses, me aprendió mucho, comenzó a gasear, ese muchacho, no la, la ilusión de uno, cuando eso no le poníamos pañales de esos que se, es que de, de transorbentes, nada, lo que se le ponía era un montón de tela, de esos retazos que tenía uno en la casa, se le acomodaban todos esos trapos aquí en la orquesta ¿cierto? Y después se ponía una chuspa, una bolsa que se roteaba por lado y lado, y ahí se terminaba de colocársele y se le amarraba aquí con un gancho grande, que ese muchacho menos dando la consciente, porque si no se conocía... Y entonces con eso se tenía para que no se le pasara el colchón, ¿cierto? Las miadas, porque eso sí, pamión de María! Pero entonces el le ya voy, espero que usted me dio que hablara. Entonces, vea, él llegó, bueno, entonces comenzó a crecer, ¿cierto? A, la, a los once meses y medio andó, andó pegado de una chambrana de macana en una finca que nos vimos a pasear. Y ese muchachito comenzó cuando menos pensaba se le acabó esa macana y siguió solo, siguió solo por ahí y todos aplaudiéndole chicas cierto como el mismo equilibrio la baja pues para no para no caerse al la... año Si serás a la cuna, vea, yo saliría allá llorando. La primera vez, ay, uno de los muchachos de uno es muy duro, porque de todas maneras uno es la mamá, nadie siente se más que uno, nadie más puede saber lo que un hijo de mi Dios, cómo va a estar este muchacho aquí solo. Hace, ah, sí, muchacho, por Dios, y él le dio por el desde niño comenzó a chuparse este dedo, y no dormía, sino chuzaba los ojos. Eso le echamos ahí, la gallina, nada. Y amarramos esa mano así como en el corral para que no se moviera, y eso amaneciera torcido, pero con tal de tenerle el dedo en la boca también. Así fue la vida del muchacho, comenzamos a crecer con él, nosotros lo... No, aprendí uno también, uno aprende también, porque yo por decirlo sabía que no se podía dejar solo en una cama sin ponerle unas almohadas en el borde, porque de pronto en una volteada se caía. Yo no sabía eso, yo no lo sabía. Yo lo no vine a saber cuando lo vi en el piso, por Dios, seco ese muchacho, que eso cuando decía llorar eso alimentaba, mejor dicho, la chillada de otros que hubieran por ahí cerquita porque se agarran no, yo la igual que yo lo levanté, ese muchacho sé que el que le un poquitico el pecho, y no se calmaba, y era que el dolor lo tenía, era por un chichón que se había sacado aquí en la cabecita, me dijeron que no lo dejara dormir, que porque es peligroso, porque un, un tapón, una monazo aquí en la cabeza, y si se duerme, puede quedar mal, él se durmió, pues yo, pues, bueno, no, la que primero se durmió fui yo, y yo cuando volví a ver, también ya estaba dormido él, o sea que yo no tuve, no fue que yo no quisiera que no, no fue que yo intentara no dormir, que no se durmiera, sino que a mí me agarró el sueño. Entonces yo yo pesar no le he visto nada raro tampoco, que uno diga que eso fue lo que la gente sí dice, que de pronto, pero yo no le veo a él nada raro tampoco, yo lo veo a él muy entendido, muy, y más que entendido también, porque fue creciendo a los cinco años, yo me acuerdo mucho, cuando le entramos a primero de primaria, le pusimos el pantaloncito azul lleno de motas, que fue de una vecina que nos lo regaló le pusimos una camiseta blanca con el escu la escuela a un lado y lo, y lo peinábamos haciéndole un caminito aquí por el lado de la cabeza y le tiramos todo el pelo para el otro lado y así para que se viera bien bonito, ese muchacho se veía tan bonito y lo mandamos para la escuela con un maletincito de cuero café un maletincito que tenía la A, la B y la C y unas zapatillas grulla, unas zapatillas grulla pues eso vean, el primer día ese muchacho pañado a la escuela es un tormento que es cinco minuticos más acostado en la cama yo lo descobijé. Lo subí de una lavadera y lo bañé a cocadas, a cocaditas, que lo bañaba uno a y como que se le iban las luces porque no aguantaba bien en el agua fría, pero hasta que se acostumbró. Le daban migas de arepa con chocolate para el desayuno y de una lo llevaba a la escuela, primero de primaria, y fue donde él entró a estudiar en la escuela, muy juicioso, muy avispado, pero le sacaba muchas orejas a los cuadernos, de esos cuadernitos de con hojas amarillas del comité de cafeteros que no vendían plastificados, sino que yo le compraba los forros rojos, o sea, azules en la tienda, para que le quedaran bien bonitos. Bueno, él comenzó a a estudiar, él siempre mostró muchas ganas así como por hacer cosas de arte, que él por decir que se metía aquí, aquí a contar cuentos, que habla de teatro, que le, le gustaba mucho hacer de mamá cuando él estaba niño. Él, él siempre decía, déjenme la mí hacer de mamá, que yo sé comer de mamá conmigo. Entonces yo llegó y bueno, se metían todas esas cosas, a mí nunca me hicieron ir a la escuela para pa, pa, pa, pa, pa, pues ir allá porque él estaba mal, cuando <risa> llegó otra vez, me embarazé otra vez de la otra, de Diana, la, la segunda, ¿cierto? Entonces ya cuando yo estaba, él estaba el primer, ya estaba en embarazo, llegó la hermanita y ya eran dos para yo cuidar, por Dios, ese de seis años, que eso un tormento, mejor dicho, eso no se podía solo porque aprendía el mundo. Y la niña, que ya con ella ya sabía, antes ya la acostaba y ponía bien las almaditas para trancarle que no se me fuera a caer y que el propio quedara como este. Bueno, la época de la niñez de él fue muy bonita. Cuando tenía ocho años se agarró el pipi con la cremallera. Es que él se ponía los caloncillos muy mal puestos. Y le habían regalado a una tía un pantalón pana, esos pantalones panas con esas cremalleras amarillas duras. Y él, por estar por ahí, yo no sé poniendo, le cuidaba a Cañeguilla, subió, y se remangó todo eso por Dios. una cosa que nos tocó salir corriendo con el palo hospital de la Urgencias, a ver cómo le desbarataban la cremallera y le salvaban alguna cosa ahí, porque ahí sí yo me preocupé. Yo dije, entonces si a mí, este muchacho, ¿qué va a hacer en la vida? Cuando los vimos pase, ese muchacho morado, morado, morado, morado, morado, llegaron y le bajaron eso. Y bueno, quedó ahí andando como medio, como medio, como medio ladeado, como unos 15 días, pero después se recuperó bien, porque yo, que eso no lo revisa. Cuando tienen esa edad, no los puede revisar. Después es que ya no se les puede decir nada. Cuando entró al colegio, no, que qué pena más que usted me acompañe hasta ahí, allá, a coger el bus, que ya soy muy grande, que ya tengo 11 años. Y yo, grande, grande usted con 11 años, yo a usted le puedo dar cuando yo quiera, que yo soy su mamá, le decía yo, y él no más que no, que la venencia no es buena, porque había entrado unos productos juveniles. Él trabajaba vendiendo rosas en, en, sus, en esas discotecas de niños. Cuando tenía desde los nueve años, comenzó Entonces, a los nueve años, ya se pagaba el pasajito, ayudaba en la casa. Eh, nosotros el sábado por la mañana lo que hacíamos era que lo levantábamos, extendíamos un pite de toalla blanca en el lavadero, cogíamos una pineta, le enredábamos un hilo y a sacarle piojos con hijo y a contarles los porqueros sí y era dulce para los piojos, Yo no sé a ese muchacho como le pico anemia. Bueno, que ese muchacho tenía. Tuvo una época que los mataba el mismo, ando así un poquitico, como cuando lo sentía, pum, se daba así como contra una puerta o algo, y ahí mismo traqueaba, ahí mismo, ahí mismo, es como que le encontró el tiritu a eso, también así como, para irse el mismo moviendo y dándole el mismo, se ayudó mucho desde niño Ahí comenzó también, cuando estos muchachos comienzan a crecer, por Dios, eh, uno ya no les puede decir nada, yo le decía, vea, organice bien, no, no deje esas medias metidas debajo de, de, de, de la cama, que es un maluco, peinese bien, no llegué aquí tarde a las 11 de la noche, que esto no es un hotel, le decía yo, porque si iba por acá sus grupos, esto no es un hotel. Ah, pues usted cree que, que cierre la puerta, como el que entró a caballo. Ah, limpiese bien, limpiese bien, miren estos calzoncillos como los deja por Dios, organícese bien, saque tiempo para todo. Ah, ese muchacho de los 11, a los 15 años comenzó a meterse en puras cosas, así como de jóvenes, todo eso, no iba ya a misa, no iba a misa. Al principio conmigo, cuando era niño yo lo ponía a hacer los mil jesuces, que era una cosa así, el rosario con mi mamá también, ahí sentados en una camita, que la primera cama que nosotros teníamos, que era una camita de cedro negro, que había un chifoniercito, la camita mía, y después la camita de él, que él dormía ahí en una misma piecita, y por debajo siempre le ponía una vasenilla una vasenilla blanca de esmalte negro, para que él se levantara, porque si no se en la cama, y después de las seis de la tarde no lo dejaba tomar guapanela porque cuando tomaba agua panera, era que él señaba él me decía que era que él soñaba que ya estaba en el baño o que estaba en piscina, y semeaba, ¿pudrió colchones? ¡Ave María! No, no, no, no, no, y eso se levantaba el último, que es que para que uno no lo pillara y uno sentía, la también ahí al lado, no, no, como mamá le toca muy duro también, pero yo, como madre, lo que hice fue siempre mostrarle cómo hacer el bien, a la edad de 14 años me acuerdo mucho que él estaba en el colegio y trabajaba ayudando también a vender lechona. Cuando eso no había viaducto, entonces subía por ahí un camino, como un carrito de esos, como, de, como grandes, como de perros, pero empujándolo con un y encima vendiendo lechona. Y me llevaba a la plática a mí también para ayudarme en la casa. Ya yo me acuerdo mucho cuando cumplió los 15 años, que tuve una primera novia. Entonces yo le dije, venga, mijo, yo le cuento bien cómo es la vida. Para que usted sepa, vea, a las mujeres se respetan mucho, uno tiene que escuchar mucho, mucho, mucho y saber que, que la otra persona lo que requiere si uno está con ella es que uno la cuide, la amo ¿no? y le conté pues, todo esto también que le estoy contando a ustedes de cómo me tocó a mí, que cuando lo voy a tener eso fue muy bravo, pues porque uno, uno un dolor de esos, uno si no por un hijo, uno no se lo va a, a, a, a aguantar, pero por un hijo ese y más él llegó y se consiguió la primera noviecita, la llevó a la casa yo llegué y él estaba en la cocina yo llegué y lo miré y le dije venga un momentico él se prepara para la cocina yo le dije usted conoce llena a esa muchacha sabe andés usted no se vaya a meter en vicios vea que a veces prueban las cosas y se quedan metidas en eso no trate bien a la gente no no no sé, se desacomode mi hijo no, no le mienta a nadie con tal de desde quedar bien si no haga lo que es pues él llegaba y se quedaba en la sala con esa muchacha. ¿vale? A ver, Eso subía todo taco el televisor, como para que no no escuchara lo que estaba hablando realmente, ¿cierto? Yo sí no era boba, yo llegaba y me asomaba así de vez en cuando para ver qué era lo que estaban haciendo cuando yo veía que se estaban demorando mucho como para hablar. Entonces yo me asomaba bien por todas partes a ver qué era lo que estaban haciendo, pero él. Le... Es muy avispado, él dejaba ah, que no se cargaba. mira, por ahí a las dos y media hora de la mañana. ¡Ay, mi hijo! Y vaya a ver uno que hacían esos muchachos ahí, el toca yo mira, el qué cuido, pez, cu cu pesca, con fundamento, qué es lo que uno les pide a esos muchachos. Ahí estaba ese muchacho, participaba de los grupos. Yo le decía, no le haga mal a nadie, usted sabe que es lo malo y que es lo bueno. Al que le van a dar, le guardan. El que mucho abarca es porque tiene manos muy grandes o todos en la cama, o bajamos el colchón, yo todo eso se lo decía a él, todo eso se lo decía, porque uno es madre, y una madre siente, una madre percibe, ustedes no tienen que decirle nada a uno, para uno saber qué es lo que está pasando, y si no a uno le cuentan, pues como él se creía tan grandecito, cuando ya tenía 16 años, una vez llegó a la casa, como a las 3 de la mañana, yo llegué y le dije, pase que no le voy a pegar, pero yo tenía una chancla aquí debajo de la espalda mía. Pase que no se voy a pegar. Y eso cuando ese muchachito entró, entró fue enfocado de ahí para abajo, porque vivíamos en un sótano, como con una escalera. Y yo llegué y le dije, hágame el favor, y aquí no llegué tarde, pero también me di cuenta que la violencia no es buena, ¿cierto? Pero bueno, uno pasa muchas cosas con los hijos, después ellos van creciendo, uno ya se va como acomodando, uno... Uno lo que hace principalmente como madre no es decirles cosas a ustedes por mal. Uno lo que intenta es que ustedes todos lo escuchen bien. Cuando uno les dice, vean, no salgan, quédese en que ustedes ya están acostados. Tienes ese amigo que lo llama a usted que para invitarlo a estas horas a salir, quédese ahí, no es por mal. Cuando uno les dice a ustedes, vea, hágame un favor, llegue a la casa a las 11 de la noche, es por el bien de ustedes. No es por otra cosa, uno siempre se los dice para que ustedes salgan adelante, para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente en la vida. Cuando uno a ustedes les dicen, ustedes saben qué es lo malo y qué es lo bueno, es porque ustedes también deben de saberlo. Cuando uno les dice a ustedes, vaya a la misa, porque también deben de saber que uno tiene que comentarse, que uno tiene que saber pedir, para que le lleguen las cosas. Cuando uno a ustedes les dice, vea, tal cosa que ustedes comienzan a decirle, ah, pero mi mamá sí que es mi canzola. No es por cansar, no es por no aburrir ni nada. Cuando uno les dice, venga, acompáñame en un momentito a comprar una tela o algo, no es para que vayan de mala gana o haciendo caras como soplos, como si no quisieran, como si, como si uno ya no fuera nada para ustedes, como si uno ya no pudiera hablarles, no es así tampoco. Cuando uno los recomienda y les da la bendición, cuando uno se pone a hablar de ustedes con las amigas, es pidiendo asesoría para tratar de crearles bien, no para hacerles mal. Y eso ha sido la vida, Ay, de, yo dejé un tarro ahí en bajo, ya vengo, chicos, sigan comiendo, Ando con él llego, que a este me está gustando. Bueno. Ay, mi mamá, esa es mi mamá, así actúa mi mamá, de hecho es que así actúan las mamás. Los amores más grandes que pueden existir son los de las madres, son las que primero cogieron un poquitico de comida, lo machacaron bien y se lo pusieron a uno en la boquita para que terminara uno de masticarlo. Son las que lo colgaron a uno cuando uno se quedaba dormido y se le caía la comida. Son las que subieron con cuando las primeras idas al médico. ¿Sí se acuerdan o no? Que uno lloraba porque le habían aplicado la infección. Ellas estaban ahí siempre pendientes. Yo no sé cómo compartirles el amor de una madre, pero lo que les puedo contar es que las madres dan vida. Ese cuento que viene a continuación es un cuento que habla de algo que sucedió en el universo. María José. Vale, pues iba a ser madre, iba a ser madre, estaba en embarazo, pero tenía un embarazo tan raro, que con un solo mes de embarazo tenía un estómago tan grande, pero tan grande, como todo Pereira. Cuando tenía como tres meses de embarazo, tenía un estómago tan grande, pero tan grande, tan grande, totote, tan grande, tan grande, como Pereira, Manchales y Armenia juntos. Cuando tenía como siete meses de embarazo, María José tenía un estómago tan grande, pero tan grande, pero tan grande, totote, como medio Colombia. La gente se hacía asustada y decía, ¿pero ¿cómo va a tener un embarazo tan grande? Estamos perdidos. Cuando tenía nueve meses de embarazo, tenía un estómago tan grande, totote, tan grande, totote, como todo Colombia. De hecho, a la gente le tocó irse a dormir a otras partes, a Perú, Ecuador, Venezuela, porque no cabía en Colombia. Un 24 de diciembre, como a las 11 y media de la noche, María José peló una sonrisa grande y dijo, ya voy a tener a mis hijos. Y la acostaron en una cama de guagua que habían hecho gigantesca para ella, con una almohada de puras plumas de todos los animales que abandonaron, para poder que ella tuviera en dónde acostarse. María José se acostó. Y a las 11.50 de la noche, ese 24 de diciembre, María José comenzó a tener sus hijos. Y comenzó a tener puros niños y niñas amarillos, amarillos, amarillos, amarillos, amarillos, amarillos, amarillos puros niños y niñas amarillos que salían del vientre de María José. ¿Y saben en qué se convirtieron esos niños amarillos? En el sol. Después comenzó a tener puros niños verdes. Puros niños y niñas verdes, verdes, verdes, verdes, verdes, verdes, que salían del vientre de María José. Niños y niñas verdes, verdes, verdes, verdes, verdes, que salían del vientre de María José. ¿Y saben en qué se convirtieron esos niños y niñas verdes? En las montañas, en los follajes de los árboles. Después comenzó a tener puros niños azules. Eran niños azules, azules, azules, azules, azules, azules, azules, azules, azules, que salían del vientre de María José corriendo. Eran puros niños y niñas azules, en serio, que salían del vientre de María José corriendo. ¿Y saben en qué se convirtieron esos niños azules? En los mares, en los ríos, en el agua, en las nubes. Después comenzó a tener puros niños café. Niños y niñas café. Café, café, café, café, café, café, café, café, café, café que salían del vientre de María José. ¿Y saben en qué se convirtieron esos niños señores? en los troncos de los árboles y en la tierra, en las rocas? después comenzó a tener puros niños floripepiados azules, claritos, azules oscuros, marrones, violetas, morados, zapotes, fucsias. ¿Y saben en qué se convirtieron todos esos niños de María José? En las flores, en los jardines y en el arco iris. Cuando de pronto, María José, pero una sonrisa grandototota, grandototota, y comenzó a elevarse y a elevarse y a elevarse y a elevarse y a elevarse y a elevarse, a, elevarse, a, elevarse, a elevarse hasta lo más alto del cielo. Y cuando estaba en lo más alto del cielo, pues, explotó. Y todos los niños que seguían en el vientre de María José comenzaron a nadar por las nubes. ¿Y saben en qué se convirtieron esos niños y niñas de María José y las nubes? En las estrellas. ¿Y saben en qué se convirtió la carita de María José? En la luna. Por eso dicen que de noche... Cuando miramos hacia el cielo y vemos las estrellitas titilando, titilando, titilando, son los niños y las niñas que piden que cuidemos el mundo. Y cuando vemos la luna llena redondita, son las madres que piden que cuidemos a los niños y a las niñas que están en la tierra. Eso significa dar a luz, dar a luz una esperanza. Recordar a la madre cuando siempre se levantaba uno tarde, cogido de la tarde y le decía... Eh, va a desayunar y no, no se es que me cogió la tarde, me tengo que ir. Cuando iban a las reuniones de la escuela y comenzaban a uno gestos que no estaba parado en la puerta como en la casa digamos. En la casa nos vemos. Hacer un homenaje a las madres es hacer un homenaje al amor. Sentir que es posible. Sentir que estos gestos de amor y de humanidad tan grandes que pueden hacer un ser por uno, solamente los puede hacer una madre. Esas madres. Así que para todas las que están en la casa esperando que no llegue a San Isabel, para las que hacen una llamadita diciéndote que quería escuchar, para las que están calentando la comidita y esperan simplemente que no llegue para allá están en comer, para las que obligaron el sueño, para las que creen en nuestros sueños, para las que como sueño tienen que uno pueda cumplir sus sueños, para las que sueñan junto con uno, para las que han hecho de la vida un sueño posible, muchas gracias por existir, gracias por permitirnos ser, por parecernos a ustedes, por tener en nuestras pieles y en nuestra memoria su vida, lo que han hecho por nosotros. Es cierto cuando dicen que una mamá se saca el pan de la boca para darlo a sus hijos. Es cierto también cuando dicen que una mamá queda llena si sus hijos están llenos. Es cierto cuando una mamá dice que lo que haga por mis hijos es como lo hiciera por mí, porque solo el amor de esa manera, como lo expresan las madres, pueden percibir esas cosas que tal vez no se sienten tan comúnmente en el mundo. A mí me gusta mucho poder compartir con ustedes, poderles contar acerca de lo que son las vivencias, acerca de lo que es la memoria a través de la pentería. Me gusta también que hayan conocido a mi mamá, así, haciéndole también un homenaje a ella desde acá. Nosotros en Colombia lo que hacemos es precisamente intentar que muchas organizaciones que están haciendo procesos de organización comunitaria y participación comunitaria para niños y jóvenes puedan tener la opción de salir adelante, de creer que es posible, de sentir un mundo más bonito, un mejor mañana, que llama, de unirnos entre todos y provocar el amor, de sentir que otro mundo es posible, de amar, de respirar el mismo aire y de saber que muchos de nosotros están intentando o estamos intentando salir adelante para poder ayudar a cumplir todos los sueños que ya están metiendo y que de alguna, de alguna manera aplazaron para ayudar a impulsar primero los maestros. Yo soy Julián Motato y agradezco mucho el hecho de que me hayan escuchado hace ratito. Me encanta esto que se hace, posibilitar la palabra, la memoria, poder transmitir las cosas que uno siente y que otros lo puedan escuchar y que entre todos construyamos una misma verdad, un mismo sentir Venimos del campo, somos hijos del Comandai, del Abuelo Blanco, del Nevado del Ruiz. Tenemos el pelo espeso como capacho de maíz y los ojos negros, redondos como de el Monte. Tenemos en nuestras venas la memoria indígena, de mamás indígenas. Tenemos en nuestras venas la memoria de la picanidad, de mamás afro-negras. Tenemos en nuestra memoria el mestizaje. Y cada una de ellas tiene una cosa en común y es que aman incondicionalmente. Por eso, para cada una de las mamás, para cada una de ellas que dieron su fuerza, que respiraron en medio de suspiros, porque nosotros estuviéramos acá, mil gracias por traernos a este mundo, por permitirnos tener la oportunidad de aprender, de crear, de soñar, por vernos y saber que en nuestras caras, en nuestro rostro, en nuestras manos, en nuestra piel, tenemos un poquito de este mamá, madres, porque madres solo hay uno, ¿Y nuestro cual nosotros, lo otro es esto como un mensaje bonito en medio de esto de seguros, aprovecha la palabra seguros. Seguro, seguro, seguro. Quien va a estar contigo en el momento en que más la necesites es tu mamá. Seguro, seguro, seguro. Quien te va a escuchar cuando necesites, con un brazo que te abrigue, con un hombro que te recoja, como una lágrima que acompañe a las tuyas es tu mamá. Segurito, ellas fueron. Las que hicieron que se, que se diera cuenta uno muchísimo más tarde que era el niño Dios. Así que felicitaciones para todos los que tienen a sus mamitas y para aquellos que tienen la fortuna de poder decirles todas estas cosas, compartir con ellos. De hecho, bien, que también se quiere despedir de ustedes, ya vuelvo yo también. Mamá, hágalo. Bueno, tenía una rosita en bajo. A mí es que me gusta mucho conversar también y cuando puedo, pues, yo también me desplayo. Para las mamás que están escuchando esto, para los papás que también están escuchando esto, para los papás que han sido como madres, para los que han asumido la posición de madres, un feliz día, una feliz vida. Estos muchachos nos sacan muchas caras, pero también muchas sonrisas. Y ellos saben que uno vive por ellos. Un abrazo muy grande. y me voy a llorar. Chao. Gracias, mamita. Ya lo sabéis, esto es entonces una sección bonita para hablar de las madres, estoy un poquito nervioso, estoy viendo cosa, intentando también luchar por los sueños, eh, me tocó hacer esto en un baño porque no había en donde me llegara mejor señal, así que me metí en un baño, de hecho pero un momentico, y bueno aquí estoy, todo lo que hubiera que hacer para que pudiéramos estar juntos, todo lo que se necesitara para poder conversar con ustedes a sol, seguros muchas gracias por sacar este espacio para hablar de las madres a quienes se conectaron, gracias también por permitirnos hablar, compartir y nada sueñen, que los sueños son posibles llamen a las mamitas que son el amor más grande que podemos tener muchas gracias por este espacio y que la vida los guarde y que les permita lograr todo lo que su corazoncito siente un abrazo grandísimo para ustedes, muchas gracias no, okay.